Porque estamos a 10 de las 5, 5 y de la mañana y han atendido 4 o 5 carros y llevamos... ¡Ave, María! Sin embargo, cuestionaron que fallamos. <risa> ¡No, <risa> Sí, la Secretaría la de Movilidad y funcionarios de <risa> la la operación revisando las máquinas utilizadas para ¡Caché! este proceso. <risa> la Secretaría de Ambiente, ellos, ellos tienen, la, tienen la orden de vigilar. Ellos, ellos, <risa> tienen, <risa> lo que ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, el carro guardado, y si no les acaba de sacar un parte a partir de mañana de 300 y pico mil de pesos. Y seguido la vida ¿Mi hoy, Mira, yo llegué a las seis y media de la mañana. Y estoy como de 30. Entonces, en el, el, el, lo que yo he podido observar, no han salido sino como siete carros desde de, de, de esa hora. Y desde que llegó la, la Secretaría no han revisado ni, ni uno. En Bogotá, según el registro digital automotor, hay 2.139.000 oh. vehículos y cerca de 508.000 oh. conductores. Mi y no pasó hablando con todos los de, de los carros. carros. claro ¿quién <risa> era el